Me, me apareció la imagen, no sé si es partir, partir igual, eh, ya no es un fantasma el que recorre Europa, sino que es un virus el que recorre el mundo. <ríe> bueno, eso para, para otra conversación. Sergio, eh, tomando en consideración todo lo que hemos conversado, ¿no? lo que ahora último nos compartiste, ¿Qué lineamientos generales te imaginas? Porque no te alcanzo a preguntar predecir, ¿no? Estamos en un momento de bastante incertidumbre, pero ¿qué lineamientos generales te imaginas para los próximos años en nuestras sociedades? Eh, hablaste ya que el neoliberalismo es el fin del capitalismo. ¿Estamos ante el fin de una era? ¿Estamos frente a una acomodación? ¿Cómo lo ves? Yo creo que, a ver, dos cosas. Yo creo que efectivamente estamos en el fin. Estamos en el fin de una era, ¿no? no estamos a las puertas del fin, no, no es que el fin sea algo inminente, ¿no? el fin ya, ya aconteció, estamos viviendo eh, el fin. Ahora, hay todo un imaginario ¿no cierto? literario, narrativo, cinematográfico sobre todo, ¿no? eh, que, que hace del fin un acontecimiento eh, bueno, apocalíptico, catastrófico, cinematográficamente eh, catastrófico, pero no hay tal cosa, ¿no? Eh, el fin como dice eh, Timothy Morton un, un filósofo eh, inglés, el fin del mundo ya ocurrió y es y nos encontramos en medio del fin del mundo no, no, no, no va a venir por un congelamiento no va a venir, no este fin por lo menos eh, o por el choque de un meteorito contra el, el la tierra ya ocurrió, ¿no? entendiendo por fin del mundo entendiendo por mundo eh, esa, esa totalidad de sentido esa totalidad de sentido hegemónica. Eh, y lo que emerge hoy es el planeta. El planeta es el que emerge. El, el mundo entra en crisis, se abre, se, se, se tritura, ¿no es cierto? El mundo, insisto, como una manera eh, hegemónica de pensar de, de, a la humanidad. Y emerge eh, el planeta. Entonces, en ese, en ese, en ese marco, eh, yo creo que hay... Hay una, en ese sentido, estamos en el fin, pero el fin no es algo que vaya a durar... Eh, no es un acontecimiento, es un proceso. El fin no es algo que vaya a terminar de suceder en dos meses más, eh, o en un año más, o en diez años más. ¿no? Eh, el fin del que estamos hablando, que no es el fin de la humanidad, eh, es, podría, podría tomar todo el siglo XXI. Ahora, los signos de ese fin eh, ya están, los que estamos viviendo, y eh, no nos podemos entender mucho sobre esto, porque uh -huh. eh, esto también tiene fin. Pero sí, eh, yo diría que los, los denominados nuevos movimientos tienen que ver con esto, justamente. ¿no? O sea, eh, los nuevos movimientos en la política, más que nuevos movimientos políticos, ¿no? los nuevos movimientos que emergen en la política, eh, tienen que, pensando en lo que decíamos hace un rato, general eh, necesariamente tienen que eh, politizarse, ¿no es cierto? en ciertos aspectos e ingresar en la lucha por el poder. Pero los nuevos movimientos desbordan a la política. Son estos nuevos movimientos, estoy pensando, bueno, por supuesto, en el feminismo, eh, en el, el pensamiento referido a los pueblos originarios, eh, movimientos, eh, el medioambientalismo, el animalismo, los movimientos contra el armamentismo etcétera, ¿no? son, son movimientos que, insisto, nacen antes de la lucha por el poder y tienen que ver con una transfer, con la necesidad de una, se plantea la necesidad de una transformación radical pero es una transformación radical que comienza en la forma de percibir de comprender, de actuar de cada individuo y yo creo que eso es nuevo ¿no? o sea, no se trata de un cambio que va a comenzar el día que nos tomemos el palacio de invierno, sino que es un cambio que es plenamente consciente, ¿no? incluso esa conciencia es la que se trata de instalar, que comienza en cada uno, ¿no? en, en un cambio en nuestra, en nuestra forma de ser. Entonces yo diría que es, eso es algo inédito, que no va a ocurrir eh, de la noche a la mañana, que no va a ocurrir, ni siquiera va a ocurrir necesariamente porque estos, porque estos movimientos alcancen una representatividad política en el Parlamento, etc. ¿no? Eso es algo que necesariamente mm -hmm. tiene que suceder, pero, pero exceden. Eso implica entender de otra manera la democracia, entender de otra manera las formas de consenso, de disenso. Eh, en ese sentido creo que estamos a las puertas de una forma de, una forma de hacer política, de pensar la política, que es... Eh, es diferente ¿no? la, la nueva constitución se inscribe dentro de este proceso ¿no? pero no es la puerta ¿no? No, es la, no es la llave eso es algo, es algo que hay que, que hay que leerlo también ¿no? hoy día tenemos estos dos acontecimientos las lecturas están pendientes eh, eh, el 18 de octubre ¿no? el, en, en la fecha de la revuelta podríamos decir y luego tenemos eh, la fecha el 25 en fin lo que se relaciona con la fecha del acuerdo. Uh -huh. Son dos sí. momentos, y son dos momentos de naturaleza diferente. Y, la, y la, lo discutíamos el otro día con unos estudiantes en un seminario. ¿no? Y la idea entonces es el apruebo. ¿no? El, el apruebo, ¿qué es lo que se celebra? ¿O qué es lo que se va a conmemorar? ¿Se va a conmemorar el 18 de octubre? ¿O se va a conmemorar el acuerdo del 25? ¿No? Es una pregunta retórica, porque en realidad uno podría decir, y con mucha razón... El acuerdo del 25 no se, podría, no se habría producido sin la revuelta que se inicia o se desencadena el 18. Pero al mismo tiempo, lo que se, se, se desencadenó el 18 estaría siendo recordado de una manera muy distinta si no se hubiese producido el acuerdo del 25. Habría sido, sería recordado solo como un estallido, ¿no? un estallido de violencia que algunos la justificarían, otros no, pero ahí quedaría. Eh, entonces están internamente relacionados ¿no? en un proceso en el cual, en medio del cual nos encontramos y yo diría que es un momento de, de incertidumbre, de peligro, pero también es muy eh, fascinante ¿no? por las uh -huh. posibilidades que se nos, nos abren. Sí, precisamente sobre eso que, toma, que tocas... Quería preguntarte eh, ¿Cómo es el fin del mundo en Chile? <ríe> el fin del mundo del que has hablado eh, Este proceso constituyente No solo el, el, la votación del 25 de octubre ¿no? Sino que el proceso constituyente ¿Tiene algo que ver con abrir una nueva era? ¿O, o de nuevo, la misma pregunta Una simple acomodación eh, ¿Cómo piensas que se vive Se acaba de vivir O se va a vivir el fin del mundo en Chile? Um. A ver, yo creo que uno de los elementos eh, a considerar es la crisis de la democracia. ¿No? Hoy día, eh, a ver, hoy día eh, en el mundo vivimos eh, una serie de paradojas. Se modulan de distinta manera, ¿no? de, de acuerdo a las distintas realidades en los continentes o en los países. En el caso de Chile, una paradoja es el hecho de que hoy eh, eh, la paz no es algo que se diferencie simplemente de la guerra. La paz se transforma en procesos de pacificación. la paz Y de esa manera la paz convive con la guerra. Incluso muchas veces los recursos de pacificación son los mismos recursos de la guerra, solo que con la bandera de la paz. Bueno, esa es una paradoja. Eh, eh, en segundo lugar, la otra paradoja es eh, el hecho de que todo el mundo valora eh, la democracia hoy. Sin embargo, eh, son, son muchos menos los que realmente creen en la democracia. Esa es una paradoja que también vivimos, ¿no? y en Chile la vivimos eh, cotidianamente. Valorar la democracia, pero no creer en ella eso lo que podríamos llamar el, el cinismo. Eh, entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy día? El colapso de la democracia. ¿Qué significa eso? El colapso de la democracia significa el colapso de, de, la, de una forma, la democracia, ¿no es como una forma de, de contener, vehicular, darle curso al conflicto, lo que conversábamos hace un rato, el conflicto como algo que es inherente a la sociedad. En determinado momento puede suceder que la democracia colapse porque no puede contener, no puede darle curso al conflicto que le es inherente. No es que, no es que la democracia colapse porque hay conflicto, ¿no? colapsa porque el conflicto la desborda. Uh -huh. Es lo que sucedió eh, en, en septiembre del 73. En septiembre del 73 es la democracia la que colapsó, es la democracia la que se desfondó, por así decirlo. No es casual que hoy día estemos volviendo a leer ese proceso. Bueno... Hoy día no estamos en esa situación, estamos en otra, es, es otro capítulo ¿cierto? en la crisis de la democracia. Yo creo que ese es el gran, el gran desafío, eh, cómo reinventar la democracia. Re, reinventar la democracia no en el sentido de elaborar un nuevo concepto de democracia, ¿no? sino que eh, pensar nuestra realidad a partir no solamente de generar, como se dice, los protocolos para los consensos, sino que los protocolos para los disensos de tal manera de hacer que el conflicto ingrese. Habíamos llegado a un momento en donde el conflicto está, el conflicto eh, está, eh, en, cierto sentido, en cierto sentido, despolitizado. Y eso es lo que hay que politizar. Muchas veces se entiende la democracia, y creo que eso es, eso es un, una cierta perspectiva eh, liberal sobre la democracia liberal. Se entiende la democracia como la posibilidad de llegar a acuerdos entre personas que piensan diferente, que opinan diferente, que tienen concepciones diferentes respecto al ser humano, respecto a la religión, al sentido de la historia, etc. Yo creo que esa es una forma, eh, en cierto sentido, entre comillas, ilustrada de pensar la democracia. Eh, una forma que, a la cual, cuya solución feliz está ahí a la mano. Es muy diferente, si pensamos la democracia, como eh, el conflicto, las diferencias, no entre personas que piensan diferente, sino entre, por ejemplo, para llevarlo a un extremo, personas que llevan años ganando y personas que llevan años tratando de llegar a fin de mes? ¿Cómo pensamos la relación, no? el conflicto entre estos grupos humanos? Y ahí queda claro que no es, la diferencia, no es que piensen distinto, es otra la, la diferencia. Entonces, bueno, el desafío es, es, es ese. Tenía eh, un error pensar que la, la nueva contribución va a ser eh, en sí misma eh, la clave de ingreso a una nueva, a una nueva época. ¿no? Yo creo que va a ser la ocasión para generar eh, discusiones eh, respecto a los nuevos problemas. No, no se trata de encontrar nuevas soluciones a los viejos problemas, sino que se trata de ser consciente de cuáles son los nuevos problemas en los cuales nos, eh, nos encontramos. Y en ese sentido recuperar el protagonismo de la política y de los partidos políticos, que desde mi perspectiva es fundamental. Eh, bueno, Sergio, muchas gracias por el tiempo que nos diste eh, para eh, discutir en tan poco espacio que tenemos eh, la enorme variedad de, de problemáticas y conflictos y temas tan interesantes por los que nos has guiado. Eh, te agradecemos el tiempo, como te decía, que nos das y te mandamos un abrazo desde Zoom. Podremos seguir conversando sobre estos temas en el foro, como lo hemos venido haciendo con los otros módulos, así que... Te despido y no sé si quieres eh, compartir algunas palabras finales con nosotros. Bueno, Andrea, sí, eh, muchas gracias. Quería agregar algo, más, más, más que agregar, explicitar algo que de alguna manera cruza buena parte de lo que hemos conversado, eh, eh, y que es el tema de la violencia policial. ¿no? Eso es algo que uh -huh. llamó extremadamente la, la atención, eh, y yo creo que es algo que también deja una tarea pendiente, ¿no? de a dónde apareció esa violencia. Eso, he estado en, en, en varias mesas, he estado en, participando en, en paneles, paneles internacionales, donde hoy se está reflexionando sobre el tema de la violencia policial, eh, y un capítulo bien importante, que es la violencia policial en democracia, que es distinta a la violencia policial que hay en gobiernos autoritarios, en dictaduras. Eh, y yo creo que ahí un tema muy importante que se relaciona directamente con lo que hemos discutido es lo que ocurre cuando la violencia policial, la violencia que está operando, la violencia represiva que está operando en la calle, eh, deja de ser eh, una, una represión que se ejerce o, una, o una, una acción de fuerza, digamos, que se ejerce en nombre del orden público y pasa a ser una violencia punitiva que mm. se ejerce en nombre del orden social, que son dos cosas radicalmente diferentes, orden público y orden social. Ese orden social... Es, no tiene que ver con, con la calle, no tiene que ver con, la, con el orden de la calle, ¿no? tiene que ver justamente con este, con este orden neoliberal que estamos viviendo. Y entonces la pregunta trasciende la policía. Por supuesto que la reforma de la policía es fundamental, las reformas se ha discutido esto, pero más allá de eso, la pregunta es qué, clase, qué forma de vida es esa que requiere de la policía ¿no? sí. para ser resguardada ¿no? y de esa forma. Entonces, bueno, es parte de las tareas que nos quedan pendientes, quise explicitarla porque creo que es un tema muy importante. Eh, bueno, muchas gracias, eh, Andrea, me, me gustó mucho este, este espacio, y encantado de haber colaborado en esta, en esta iniciativa académica que están desarrollando. Nos vemos entonces, Sergio, muchas gracias, chao. Oh, gracias.